Chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Chicos, en el vídeo de hoy voy a subiros un vídeo muy especial y es que chicos, hemos estado en directo en Twitch grabando este vídeo Y tenemos hoy un gran misterio acerca de Cabeza de Sirena ¿Quién es Cabeza de Sirena, Neox? Pues bien chicos, si os interesa el tema y queréis saber del misterio No os olvidéis de ver el vídeo por completo Y si queréis apoyar a la Neox Army Código Mr. en la tienda de Fortnite Porque chicos, si llegamos a 15.000 Personas apoyando el código Mr. en la tienda Regalaré 100 pases De batalla de la temporada número 13 Así que chavales, quedan vuestras manos Espero que os guste muchísimo el vídeo No os olvidéis de participar para una skin Cada día, solo debéis suscribiros Y comentarme en el vídeo Vuestro ID de Big Games Y ya está hermano, así de fácil tío Empezamos con el vídeo Ay, gente, que me olvidaba. Chicos, ahora mismo estoy en directo en Twitch. Tenéis el link en la primera línea de la descripción. Enfócate, por favor. Así que, chicos, si queréis ver el estreno lo estamos viendo nosotros ahora mismo en Twitch y podéis hablar conmigo mientras estáis viendo el vídeo. Así que, chicos, en Twitch ahora mismo, pasaros, lo tenéis en la primera línea de la descripción, hermanos. Chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Battle Royale. Chicos, un nuevo misterio ha estado llegando a nuestros oídos. Y parece ser que el Siren Head, una bestia totalmente misteriosa, se está apoderando de las mentes de los jugadores de Fortnite. Primero de todo, vamos a averiguar quién es Siren Head y por qué la está liando tanto. Siren Head lo escuchamos mucho antes de llegar a la cima de la colina y verlo en los campos. Inmóvil. Me di cuenta de que me estaba mirando a pesar de... De que no tenía cabeza <risa> What the fuck, brother ¿Qué es, este? Dios, ¿Qué es este bicho, hermano? Mirad esto, es una criatura extraña Que posee una gran altura Por la cual es bien reconocido Se le conoce como un ser hostil y depredador Que acecha por la oscuridad de los bosques Y a veces En algunas urbanidades What? Mirad, mirad, mirad, aquí se puede ver a Siren Head. Miradlo Ha sido localizado Loco según algunas personas, Siren Head existe dentro de Fortnite y ha sido visto incluso desde muchos foros famosos. Así que no me queda otra que comprobarlo con mis propias manos y machacarle la cabeza, hermanos. ¡Woohoo! Ese desde luego que no era Siren Head. Y es que al parecer, chicos, según muchos rumores, finca frenesí... Va a empezar a arder antes de el final de esta temporada El misterio de Sirenhead empezó todo aquí Así que, bueno, realmente no sé dónde buscar, hermanos El mapa es muy grande, tío ¿Por dónde empiezo a buscar a Sirenhead tío? ¿Alguien me ayuda, por favor? Vale, empezaremos a buscar por aquí, creo No está tan mal buscar por aquí Tampoco me voy a entretener mucho Lo que pasa es que un poquito de escudo Así que estaría bien Pero se supone que Sirenhead se esconde en las colinas Y en los bosques rocosos en los bosques frondosos de hierba alta. ¿Qué? He visto algo moviéndose ahí, chicos. ¿Será Siren Head? Ah, no, perdona Era una textura. <risa> <risa> chicos, me llevo esto prestado. Necesito encontrar a Siren Head. Mirad lo que voy a hacer, ¿eh? Voy a hacerlo epicardo. ¡No! ¡No! ¡No! <risa> Quería... Cambiarme de asiento, bro No, no, no, no pretendía Matarme, tío Vale, vámonos directamente a ver La gente de Fortnite, ¿dónde encuentra Sirenhead? Sirenhead Tutorial Git Fortnite Creative Meme Compilation Uh, Sirenhead Found In Fortnite Battle Royale Chapter 2 What the fuck Siren Head ha sido encontrado En Fortnite Battle Royale capítulo 2 entremos a ver qué es contesta like in next increíble descubrimiento hermanos New Siren Head skin for free, hit the like button. A Single ver. day, I give three of my subscribers so you will receive PC, console, mobile, Nintendo Switch. That way I can send your friend requesting. Fenomenal. Siren Head is coming to Fortnite and Siren Head has been found. <gasps> <gasps> Siren Head ha sido encontrado en Fortnite. Acaba de decir, <gasps> ¿dónde? Right now in Fortnite Battle Royale, that is right, if you know who... That is right, o sea, eso es cierto, eso no es mentira, hermanos. Siren Head, then you should know that Siren Head is right now walking free... And... ¿Cómo, cómo? Uh, ¿Cómo ha dicho de Siren Head is walking free? O sea, está caminando libremente por el mapa de Fortnite and paying one of the biggest visits in Fortnite. And today we are covering how to find Siren Head. Vale, vale, vale, vale. Per perfecto. Nos va a enseñar ahora mismo. Ya chicos, ya lo tenemos. Let's go. Nos va a enseñar cómo podemos encontrar a Siren Head dentro de Fortnite Battle Royale. ¿Estáis preparados? What is Siren Head's location and everything else? But wait, just a moment. Before you start, you should know that in order to find Siren Head, make sure to watch the entire video from the... Vale, vale, vale. Ahora mismo nos acaba de decir, chicos, que tenemos que asegurarnos de ver el vídeo completo para asegurarnos de saber encontrar correctamente a Siren Head, ¿vale? O sea, tenemos... Mmm, tres minutos de vídeo. So by... ¡Ah, amigos! Ya decía yo que se me escapaba algo, hermano. Hay diferentes pasos a seguir para encontrar a Siren Head dentro de Fortnite steps so you will not miss anything that way you will get the job done and that is all now are you ready to start here we go the first thing what you have to A do ver, is eh? very important but simple just enter fortnite game if you did vale primer paso chavales entra al juego de fortnite you can continue then what you y entonces podremos continuar pues primer plazo completado chikling <laughs> Volvamos al vídeo exactly ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Ya nos ha enseñado dónde está Sire Justo en medio de, de finca No me lo creo, hermanos Voy a ir para allí, pero ya Vamos para allí, vamos para allí, chavales No tenemos tiempo que perder Me suena falso <risa> No sé, no sé, Este, según este hombre eh, Lo han contado Espera, espera, espera ¿Cómo? ¿Cómo? Acabo de ver una cosa que me acaba de dejar... <risa> ¿Qué es esto, tío? 31.000 likes... 12.000 dislikes... Mmm... Sospechoso... Va ¡Uh! a tu casa, brother! Vale, perfecto, chicos. Vamos a centrarnos en lo que este hombre nos ha dicho. Vale, él tal cual estaba justo situado... Aquí, en medio de finca, en este árbol, además. En ese árbol, creo, ¿eh? Aquí justo. ¿Tenemos que dirigirnos hacia la casa más grande de finca? Eh, tengo mis dudas. Para que Siren Head nos salga en el juego y veamos por fin el monstruo de Fortnite. Deberemos dar 25 vueltas a la casa. Así que, que empiece el juego. Seis horas y media después... semanas después Muchos meses después El antiguo narrador se cansó de esperar Y tuvieron que contratar a uno nuevo Chicos, después de dar 25 vueltas a la casa No podéis imaginar Lo que viene ahora Para el siguiente paso Y aquí Aquí tenemos que esperar 20 minutos Romperlo todo lo de la habitación más pequeña en un minuto Entera, por supuesto La rompo, la rompo toda Y tenemos un minuto por hacer Vale, ya la he roto toda Tres círculos a la casa O sea, tres círculos No me va a dar tiempo No me va a dar tiempo Vale, ahora veremos Me voy Me voy porque yo no encuentro a Siren Vamos a buscar un poquito más para adelante Porque la zona me ha pillado la zona me ha pillado y Siren Head. En la zona no va a estar, lógicamente, digo yo, si no se moriría. Se supone que después de hacer todos los pasos, Siren Head debería estar detrás tuyo, escuchándote y viéndote. Así que deberemos dispararle con nuestra escopeta. Boom. Y echarlo para atrás. Blow Siren Head's head off. <risa> Y reventarle la cabeza A Sirenhead. Chicos, si venís a buscar a Sirenhead, Creo que por aquí no es, eh What the fuck, todo el mundo aquí ahora, de repente ¿Qué está pasando? ¡Ay! ¡Madre mía! Si lo llego a matar, gente Vamos ya a acabar por aquí el vídeo, chicos Ha sido todo un auténtico show El tema de Sirenhead, Chicos Sinceramente, os habéis reído, os ha gustado el vídeo Quiero que comentéis ahora mismo en la sección de los comentarios Todo el mundo que os ha parecido Y si queréis ver más vídeos de este estilo Más misterios Que la gente no os engañe, chicos No olvides suscribirte para formar parte de la Neox Army Código Mister de Neox en la Tierra de Fortnite Y nos vemos en el siguiente vídeo, hermanos Un besito a todos y... ¡Chao!